¿Qué es una página web? Una página web es un documento accesible desde cualquier navegador con acceso a Internet, y que puede incluir audio, video, texto y sus diferentes combinaciones. ¿Cuál es la función principal de una página web? Una página web, o sitio web, es un documento electrónico, accesible desde un navegador web, cuya finalidad es la de difundir información, estática o dinámica, de cualquier índole a través de la World Wide Web. ¿Cómo utilizar una página web? Una vez que tu computador está conectado a Internet, podemos abrir el navegador y escribir la dirección web de la página que queremos visitar y presionar la tecla Enter. Allí, inicia todo el proceso de comunicación entre tu computador y aquel que contiene el sitio web que quieres visitar. ¿Cuáles son los beneficios de una página web? Una página web añade valor a nuestros productos y o servicios, también nos ayuda a promocionar nuestros servicios y o promociones a nuestros clientes, pero además nos ayuda a conseguir nuevos clientes y a ahorrar muchísimo en publicidad. Cinco razones por las que tu negocio debe tener una página web. 1. Para tener presencia en Internet. 2. Para ofrecer atención al cliente 24 horas y generar feedback. 3. Para que te encuentren en Internet. 4. Para conseguir nuevos clientes y fidelizar a los que ya tienes. 5. Para conseguir publicidad con el mayor alcance al menor coste. Los pasos para crear tu página web. 1. Debes comprar el nombre de tu página web. Dominio, por ejemplo, el nombre de mi página web es spinhost.com 2. Debes comprar el hosting, es decir, alquilar la línea para que tu página esté en Internet. 3 contratar un diseñador de páginas web. Por lo general el diseñador te construirá tu página web y luego la publicará para que todo el mundo pueda buscarte y encontrarte en internet. A continuación te dejo el enlace de mi página web en la descripción del video para que elijas el proveedor de dominio y hosting y empieces a tener presencia en internet. Los proveedores de dominio y hosting que están en mi página web son proveedores reconocidos a nivel mundial y podrás obtener promociones y descuentos en los mismos. Muchas gracias por tu atención.